Esto es el TÚNEL DEL MIEDO. Graban una flota de OVNIs en Yuma, Arizona. El video fue subido a YouTube el 23 de enero del 2020 por el canal de YouTube Devil Travels, al cual publica videos ...de sus viajes y experiencias de campamento en los Estados Unidos... ...y este avistamiento ocurrió como consecuencia de una grabación... ...de helicópteros militares sobrevolando la ciudad de Yuma... ...unas maniobras que suceden con cierta regularidad... primero grabó un grupo de seis luces... ...que luego desaparecen una a una... ...posteriormente vio aparecer tres luces más en el mismo lugar... ...y logró grabarlas, las cuales también... ...acabaron por desaparecer. Incluso Devil Travels reconoce que su video es borroso... ...típico de avistamientos ovnis... ...y que ahora comprende por qué ocurre... ...por la cámara y la distancia. Las luces estaban en algún lugar sobre Yuma, Arizona... ...describe Devil Travels. Estaba cruzando la frontera en Felicity, California... ...a unos 16 kilómetros de distancia... El video se viralizó gracias en gran parte a que fue compartido por otro canal de YouTube denominado MRMBB333, donde sus seguidores ofrecieron varias explicaciones. La mayoría de usuarios aseguraron que el gobierno de Estados Unidos está realizando pruebas militares secretas utilizando tecnología avanzada. Incluso afirma que el Ejército está colaborando con la NASA, por lo que los teóricos de la conspiración creen que Estados Unidos está utilizando estas naves voladoras avanzadas para espiar a otros países. ¿Pero los extraterrestres están detrás de estos avistamientos? Sin embargo, el popular investigador independiente Scott Waring ...cree que estas luces podrían tener un origen extraterrestre. Waring, en un reciente, o una reciente publicación en su blog... ...explica que tales avistamientos han estado ocurriendo durante los últimos años... ...y aseguró que estas extrañas luces brillantes son de origen extraterrestre. También añadió que estas luces no son bengalas ni nada parecido. ¿Pueden ser ovnis o demonios? si tales informes, videos y fotos de este tipo de naves extraterrestres resplandecientes existen desde hace muchas décadas escribe Warrens en su web este database simplemente eh, no puedo ver a los militares volando y lanzando bengalas dice en un clima nublado y brumoso ...así que lo llama una flota de ovnis... ...además el hecho de que estas luces estén en formación de triángulo... ...me parece confiar en que no se encienden... ...las bengalas suelen caer de una forma lineal... ...es cierto que este avistamiento podría ser alguna operación militar... ...ya que hay un campo de prueba cercano... ...pero también es igual de cierto que podría ser el avión espía... TR-3B, una operación secreta de la Fuerza Espacial con naves extraterrestres. Todas las posibilidades son válidas. Lo que está claro es que cuando hablamos de extraños fenómenos aéreos en la isola, es inevitable no pensar en una conexión extraterrestre. ¿Qué opinas sobre el avistamiento en la ciudad de Yuma? es una flota de ovnis de origen extraterrestre o se trata simplemente de una operación militar. Bien, tú decides qué puede ser, pero la evidencia muestra de que son realmente objetos voladores no identificados. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta nota extraordinaria de El Túnel del Miedo y los espero en el próximo video programa.